Y si me vamos para allá, cuando la usen ¿Sí? Otro salvaje de la UEM. Por el pase a postemporada, bueno, los dos eh, a parecer ya tienen asegurado el pase en playoffs. Hoy se juega la casa en semifinales. Otros está como segundo en el standing. Leones como cuarto, pero hoy si gana Leones puede pasar a ser segundo del grupo. Otros puede llegar a ser cuarto o tercero. Eso, lo sabremos en un par de horas, al finalizar el encuentro. Todo listo para el inicio del encuentro. Leones Cuernavaca al parecer ganó el volado, se reservó para la siguiente mitad. Y ahí está la patada de salida a cargo de Leones Cuernavaca. El fildeo al el primer rebote que tiene el equipo de Potros salen a la yarda 37 de ahí potros con primero y 10 Primera oportunidad 10 por avanzar para para potros la carrera por el lado izquierdo cortó a la derecha así que buen avance en primera oportunidad para potros vía terrestre Segunda oportunidad 4 por avanzar para potros de escopeta al coreback Un conteo largo, cambio de señal Todos con el ajuste en la línea ofensiva Coreback baja al corredor del engaño, va a ir a pase Arrepiente el envío Lo persigue la defensiva, baja el corner Evita que cruce El primer 10 Se queda a una yarda Entre la tercera oportunidad para Potros Ahí está la carrera por la yarda se consiguen tres, primeros diez para Potros. y es el equipo de Potros. Primero diez. en yarda 49 lo voy de. La carrera nuevamente. Consiguiendo yardas positivas el coreback de Potros en esta primera oportunidad. El pase Segunda oportunidad Y otra vez a correr Potros Entra la defensiva De Leones por Navaca Y permiten un par de yardas Dejan lejos a Potros Todavía el primero y 10 Tercera oportunidad Nueve ¿no? por avanzar contactos se resbalan contactos se está escapando falta un par de hombres y por fin lo sacan del campo el daño está hecho ahí está el primer gol por el centro del campo vamos a ver se acerca a dos yardas de las diagonales potros segunda y gol para el equipo de la web por el back Sneak, van por esa yarda. Los jugadores levantan el brazo, el oficial se acerca, levanta igual los brazos el árbitro y señala la primera anotación del encuentro para la visita. Por el punto extra. A punto de fallar el extra, Potros recupera el holder. Conecta el pateador, hace bueno el extra, 7 a 0, ya lo gana Potros a Leones Cuernavaca en el primer cuarto del encuentro. Cuarto. ¿Sí? Listo, Potros salvajes para realizar kickoff Ahí viene la patada de salida. Hasta el fondo del campo. No va a haber devolución. Así que desde la yarda 25, primero y 10 para Leones. Primera oportunidad, 10 por avanzar para.. Leones, Cuernavaca. ¡Venga, Leones! El pase es completo. Para buscar los bloqueos. Pero siguiendo los bloqueos se encuentra con su propio compañero que estaba bloqueando a un defensivo de potros. Se le cerró el carril al receptor, así que queda segunda y cinco por avanzar. Segunda oportunidad ¿Qué hace la serie ahí? ¿Qué? Y... Ah, 15, 40, el pase ahora al lado contrario Completo Se quita un par de contactos Y vamos a ver Por dónde camina el oficial Es primero y diez Para Leones Cuernavaca Después de la recepción de seis yardas ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Orebac, aguanta, aguanta. Suelta el pase, muy elevado el envío. Lejos de las manos de estos dos receptores que estaban en la zona 29 y 10. Y tendremos segunda y largo para Leones. Segunda oportunidad, 10 por avanzar. Ahí está acomodándose un hombre en movimiento con el, el engaño. Hay un pañuelo. Un falso arranque de la ofensiva de Leones. Cinco yardas para atrás, cuernavaca. ¿Se ¿Qué? Curevac aguanta, tiene tiempo Suelta el brazo, va largo Y se quedó atorado el receptor Incompleto el envío Para Leones Cuernavaca Cuarta oportunidad no ha llegado Llega tercer down Y son 17 yardas por avanzar Tercera oportunidad 17 yardas por avanzar Leones Cuernavaca va a ir al aire nuevamente, okay. suelta el paso, tiene no el lío. 17 yardas más, el resultado final son 29 yardas totales para Leones Cuernavaca, 29 yardas que le representan el primer día a Leones en esta tercera oportunidad y largo. Primero y 10 para Leones Cuernavaca Salieron de una situación complicada Ya están en mejor posición de campo Allá va el Cuernavaca a correr Por el lado izquierdo moviendo la piernas, Se empuja a su bloqueo Empuja a su compañero Y va a conseguir El primer al es el Cuernavaca no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Venga Chavito! Venga, chavito. Leones Cuernavaca regresando del tiempo fuera con primera oportunidad 10 por avanzar y para atrás Corebac suelta el pase es completo el envío. y tenemos primero y gol para Cuernavaca Leones, otra vez. ¡Venga! <tose> Hombre ineligible en zona de pase, lo que marca el oficial, castigando con 5 yardas a la ofensiva de Leones Cuernavaca, Y allá van en largo por avanzar, número 81, nuevamente la recepción. 有機會 就是... <laughs> a 7 se empata el marcador entre leones y potros primer cuarto del encuentro ahí está listos derecha listos izquierda patada Facilita un poco el fildeo al regresador. Bien, va a poner la bola por parte de Potros. A la altura de la yarda, 47. Primera y 10. Corre va para atrás. Aguanta por el lado izquierdo. La carrera se está escapando. Falta un hombre, se está esquinando y se mete a las diagonales. Responde rápido Potros en este primer puerto. Por el extra. Porque no es la verdad. Para iniciar segundo cuarto el encuentro con cuarta oportunidad de Leones Cuernavaca. El partido lo pierden los de Casa 14 a 7 en este inicio del segundo cuarto. Se quitan los Finders. El bote no favorece mucho a Leones. Así que desde la yarda 47. Territorio de Potos, primero y 10 para la UAEM. Primero y 10 para Potros. Presionando en el culebaz, soltó el brazo. Queda incompleto el envío. Busca el actor, suelte el envío, pase incompleto. alcanzó para el primer 10 hay un pañuelo en el desarrollo de la jugada vamos resendis que te quiero ver yo también resendis que te sientan sí. sí. sí. La oportunidad 10 por avanzar a la carrera de fotos Otro el marcador Play Pro es de 21 para Potros, 7 para Leones. ¡Liemos! Cuernavaca Tercero el largo Coreback suelta el brazo Tiene tiempo Pero se pasó de brazo El Coreback Incompleto el pase Cuarta oportunidad para Leones Cuernavaca Tiempo fuera por parte de Potros El kurun kurun kurun kurun Otros buscando alguna opción por tierra y no la encuentra, Leones Cuernavaca ajusta bien el movimiento por tierra y será una tercera y largo para el agua. O sea, no Segunda oportunidad, sobre más problemas con el envío, suelta el pase y es incompleto el pase de potros. A despejar la ofensiva Potros Salvajes. A punto de bloquearle la patada. Se quitan los fielders. El balón le ayuda el bote a Potros. Y desde la yarda 19. Primer 10 para Leones Cuernavaca. El pase es completo. Ahí está. Segunda y tres. Para Leones Cuernavaca. Cuernavaca va a saltar el brazo demasiado largo el envío para el receptor ¿Eh? el pase pantalla el trepo. y vamos a ver si llegó si sí, llegó se consigue primero y 10 para Leones por cuerda vaca Completo. Ganó una yarda más después de la recepción. Tiempo fuera Leones Cuernavaca. Para vaca, aguanta, aguanta, aguanta. Tiene tiempo. Suelta pues el brazo. Ahí es completo. Y hay primer diez para león del acá. Descanso Para que transcurra, transcurra los últimos segundos Del segundo cuarto Y con esto nos vamos al descanso Marca doble Pro al medio tiempo Leones Cuernavaca 7 Potros Salvajes 21 Última semana de temporada regular en la conferencia verde Juvenil de otoño Onefa 2022 Listos para comenzar El Tercer cuarto del encuentro Lo gana Potros 21 a 7 A Leones Cuernavaca En este juego de localía El que gana y Se queda con la casa en semifinales El que pierda le toca enfrentar A Bulldog en la Ciudad de México Así que ahí está Esperando últimos detalles El equipo de Potros para realizar kickoff Listo a su izquierda, listo a derecha Que inicie este encuentro En su segunda mitad de Leones Cuernavaca recibe la pelota Inicia la devolución por el centro del campo Hasta llegar a la yarda 36 Desde ahí Leones Cuernavaca con primera oportunidad Se repite la patada de salida Un falso arranque de la equipa especial que pateó Ahora desde la yarda 30 se repite el kickoff Y aquí viene hasta lo profundo del campo El bote le juega mal al fielder Lo deja pasar Así que desde la 25 Primero y 10 para Leones Cuernavaca Por el bat de escopeta Por el lado Tenemos primeros 10 Cuernavaca. Primera oportunidad 10 por avanzar. Para atrás Coreback. Dejó al corredor por el centro del campo. Intentó a la derecha se abrió. Y tendremos segunda y nueve por avanzar. Segunda oportunidad... Y es por avanzar lo que va a buscar en esta jugada Leones Cuernavaca. El pase atrasado lado izquierdo. A Tercera, oportunidad. A Tercera oportunidad. Aguanta Coreback. Aguanta, aguanta. Tiene que escapar y lo castigan. Buscaba el primero y 10 por piernas Coreback se queda lejos de la marca y entra la cuarta oportunidad para leones safe, cuarta oportunidad safe, y al despejar la ofensiva cuernavaca el bote bien perfecto y vamos a ver si encajonan y sí, se va a quedar encerrado el equipo de Potro. Indonesia het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 Yeah, yeah, yeah. You, вами, eh? oh, me uh, pues y era un señor, ¿la No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! es por año de Aquí no. no. No, no, no, ya. No, le duele. Claro, no, le duele no. Yo broco como la No, no. No, no. no Ok, bueno, no sé si es, el, pero vamos... a ver, buen ¿sí? ah, día... de los, pero ¡Hasta chavito! ¡Órale, papá! ¡Vamos, chavito! ¡Échale chavito! Olivia! ¡Vamos, ¡Vamos, chavito! ¡Hasta chavito! Bolivia! ¡Vamos! ¡Vamos! tu ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!